¿Qué tal, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública? Soy Grenda Rivera. Un placer compartir y conectar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad estaremos conversando, educándonos, sobre una condición que causa un malestar increíble, mucho dolor también, y puede causar una gran preocupación eh, porque quizás sus síntomas se confundan con algo más grave, pero hay solución. Y es algo el término es largo, pero es algo relativamente sencillo, es el reflujo gastroesofágico, flujo gastroesofágico, pero vamos a conectar de inmediato con el experto que nos va a estar orientando sobre cómo identificar esta condición, cómo tratarla, cómo superarla. Y él es el doctor Vasco Eguía, gastroenterólogo especialista en endoscopía intervencional. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, Grenda. Muy bien, gracias a Dios. ¿eh? Qué bien, muy bien también, muy bien, bueno. gracias a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar por, por lo básico, doctor, eh, definir qué es eh, flujo... Es que, increíble, la palabra está, resulta un poco complicado eh, pronunciarla, gastroesofágico. Me parece que en inglés el término es más corto. No realmente es gastroesofagia, no. reflux disease, o sea que ah, pues en inglés no, no lo es lo mismo. No la, la historia, yo creo que el nombre te dice la historia de la enfermedad, que es que viene viene un reflujo desde la parte de gastro, ¿verdad? que es el, el estómago, hacia el esófago. O sea que es gastroesofágico, <risa> y, y esa es la dirección que, que toma el, el fluido y entonces por eso ocurre la enfermedad. Aunque, aunque la... Uh -huh. es importante recalcar que todos tenemos reflujo y es normal todos. tener reflujo, eh, ¿verdad? Porque no, hay, no está sellado el, el acceso entre el estómago y el esófago, pero sí hay una cantidad de reflujo que entonces se convierte en problemática. ¿Qué es lo que puede llevar a que se convierta entonces en algo problemático? ¿Qué es lo que lo causa? La, la causa puede ser multi Variada, ¿verdad? O sea, pueden haber varias, varias cosas ocurriendo eh, a la vez o, o, o que la, el paciente tenga una, de, una de, de las opciones, ¿verdad? Pero por lo general eh, hay dos, dos causantes básicos de reflujo. Sobrepeso, este, porque y, y esa patofisiología es un poquito complicada de explicar, pero básicamente a medida que aumenta la barriga, las presiones entre medio del pecho y la barriga se equiparan y permite ese flujo. Normalmente cuando respiramos, la presión del de, de pecho mantiene todo hacia abajo, pero cuando la, la, la barriga crece, pues entonces eso, eso, empezamos a perder esa defensa. Y la segunda y bien común es este, que verdad cuando, cuando to, que todos tenemos reflujo, ¿verdad? Pues el, el esófago se encarga de expulsar ese, ese ácido hacia el estómago. Y a medida que envejecemos, pues la, la, la habilidad, eh, la velocidad con la cual el esófago logra expulsar ese, ese reflujo, pues no, no es tan rápida. Entonces permite ese contacto más prolongado del ácido con el tejido del esófago y se empieza a quemar. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que produce esto en, en las personas? ¿Qué sensaciones? Hay síntomas típicos y síntomas atípicos. Atípicos significa que no son, no son usuales, pero sí los vemos, ¿ok? Entonces, lo, los síntomas típicos va a ser el sentimiento de reflujo, sentimiento de que algo sube, uh -huh. el sentimiento eh, de quemazón en el pecho, ¿ok? Muchas veces ocurre como en el medio del pecho o en la boca del estómago un sentimiento de quemazón. Eh, eh, básicamente, esos son lo, lo, lo, lo clásico este síntomas que no son típicos pero que sí si vemos con frecuencia también hay personas que sienten como una bola en la garganta que como que tratan de tragar y no logran tragarla uh -huh. eso uh -huh. se llama globo eh, hay otros síntomas, hay personas que desarrollan asma porque el, el reflujo se va hacia los pulmones y les causa inflamación de los pulmones hay personas que les causa laringitis entonces pierden la voz eh, entre otras cosas, ¿verdad? Se ponen roncos, eh, ardor en la garganta, hay personas que reportan que se le sienten que la boca se les quema de noche, etcétera, Falta de aire, tos, eso uh -huh. es muy importante. La tos es una una de las cosas que cuando un paciente tiene tos y no sabemos por qué tiene tos, una de las cosas que hay que, que, hay que eliminar de la lista es que no sea de reflujo. Exacto, eso es importante. Y, y bueno, supongo que en algunas personas también puede causar como algún tipo de trastorno del sueño o afectar significativamente el sueño. Sí, la, la, la, la mayoría del reflujo ocurre durante la noche porque estamos acostados. Uh -huh. Y entonces ese es, el, ese es el momento donde más ácido va a caer en el esófago y entonces permite esa quemazón. Entonces el paciente tiene síntomas. Hay pacientes que se levantan de noche con... con con el problema, ¿verdad?, que eso es bien común, pero también eh, los pacientes que sienten síntomas durante el día, esa quemazón está ocurriendo en la noche y, y durante el día es que sienten eh, eh, eh, la quemazón o los otros síntomas que sienten, pero por la noche es el, el problema ma mayor, ocurre de noche. Y es, es, pro, es posible que se presenten algunos de los síntomas atípicos sin haber tenido la sensación del reflujo o... Eh, esa regurgitación definitivo eh, lo, hay pacientes que solamente presentan tos o solamente presentan asma o sea que hay personas que presentan con problemas de tragar uh -huh. eh, entre otras cosas o sea que, que los pacientes eh, en, en, bien frecuentemente no presentan un síntoma que es que siente la quemazón en el pecho Claro, exacto. Y eso es lo que puede llevar a, a que les tome un tiempo identificar entonces cuál es la correcto, causa de correcto. esos otros síntomas. Y yo sé que hay personas que en el camino, en ese proceso de ir descubriéndose, se asustan, piensan que, que tienen mil otras condiciones. Eh, ¿Cómo se puede identificar, digamos, inequívocamente, doctor, que en efecto de reflujo? Bueno, hay dos, hay dos pruebas importantes. Eh, eh, primer, primero que en pacientes jóvenes, eh, en, si los síntomas son clásicos, no podemos tratarlos con medicamentos para reflujo sin hacer estudios este, diagnósticos más allá. ¿okay? Si, si entendemos que los síntomas son sencillos, que no hay, que no hay nada preocupante, nada que hay que, que investigar más, pues los pacientes jóvenes... Lo, les podemos dar tratamiento y si se mejoran, pues se sobreentiende que eso era un reflujo y, y, y, y verdad pues queda el diagnóstico hecho. Si okay. no se mejoran, pues sí hay que investigarlo. En pacientes eh, con más edad, pues sí hay que investigarlo. Hay dos estudios en particular. El primer estudio que hacemos es una endoscopia lo, lo que le llaman una, la jerga popular, una endoscopía, pero que realmente es una, es otro nombre largo, es una esofagogastroduodenoscopía. duodenoscopía ¿Ok? O sea que entramos por la boca, con el paciente dormido, por la boca, esófago, miramos esófago, miramos estómago y miramos el principio del intestino delgado, que es el, el duodeno. ¿okay? Eh, wow. Pero básicamente, pues una gastroscopía, miramos y podemos ver el esófago y, y encontrar pues evidencia de reflujo que la vamos a ver en, la, en el tejido del esófago, se va a ver, hay, hay ciertas características bien específicas. Este, y eso nos da el, el diagnóstico. ¿okay? También okay. se pueden hacer biopsias. Este, ¿Sí? mm. del esófago correcto, y entonces en las biopsias el patólogo nos identifica que sí, que hay reflujo etcétera, o sea que también eso nos ayuda a confirmar el hallazgo, importante eh, Grenda, algo bien importante que hay que recalcar aquí es que hay personas que tienen una condición que se llama esofagitis eosinofílica, que es bien común en pacientes jóvenes y no se sabía mucho de esto antes pero sí se en las últimas décadas se ha estado hablando bastante, presenta con mm -hmm. síntomas de reflujos pero realmente es una alergia y eso también lo detectamos en la endoscopia y lo veo comúnmente o sea que no necesariamente todo lo que parece reflujo es reflujo pero ciertamente todo lo que parece reflujo debe ser investigado por un médico para para poder diferenciar que es una cosa u otra pero si sí, es un estudio principal la gastroscopía entramos por la boca y miramos eh. Tengo, Me surgieron preguntas de, de varias de las cosas que menciono. Uno en el caso que menciona que, que se confunde con reflujo, pero es en realidad una alergia, o sea, una alergia que quizás no se manifiesta en, en la piel. Correcto, o, correcto. Es una de alergia otra manera. en esófago. Hay alergias mm. que ocurren en el intestino, igual que en la piel, pues la, las alergias ocurren adentro y normalmente son por comidas. Entonces el paciente es alérgico mm. a una comida, le da alergia y entonces esos pacientes presentan con síntomas de reflujo y también con problemas para tragar. Entiendo. Bien, en el caso de la biopsia, ¿cómo, cómo se hace una biopsia del esófago? Pues del esofago? El, el, la cámara que entramos tiene un canal eh, mm. por, el, eh, por el medio de la cámara, ¿verdad? Y entonces a través de ese canal pasamos un, un pequeño catéter, todo esto es bien chiquitito, pasamos es como un alambrito y al final tiene como una muelita y podemos controlarlo desde el otro extremo del catéter. O sea que pasamos ese cable hasta allá a, a través de la cámara y mirando con la cámara, Acercamos la, la muelita al, al, al tejido y tomamos una, una muestra. La, la arrancamos básicamente. Eso pues, suena sí. incómodo, doloroso. Sí. Eso se hace también bajo sedación. No, siendo. pero es bien sencillo y no duele. O sea, esto es algo que, número uno, que hacemos con anestesia eh, eh, moderada. verdad El paciente no, no es una anestesia igual que, que si fuera una operación, pero si es una anestesia moderada, el paciente está dormido, normalmente el paciente no se recuerda de nada y no siente ningún dolor. Y las muestras... Son diminutivas, o sea, este catéter, para que tenga una idea, mide 2.5 milímetros de, de diámetro, o sea, que estamos hablando de algo que es miniatura. Y ¿eh? si lo ves en <risa> foto, se ve inmenso porque la, la cámara lo agranda todo, pero realmente claro. es algo bien chiquitito, el paciente no se entera. Doctor, ¿y qué es entonces la endoscopía intervencional? ¿Es alguno de estos procedimientos que nos describió o es, no. ¿o es otro ya, distinto? Yo, hay una especialidad adicional a, a gastroenterología general, ¿verdad? Donde hacemos, eh, entrenamos en otros estudios adicionales que endoscópicos, eh, pero que van un poquito más allá de la gastroscopia o de la colonoscopia, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, se, se centran en estudios eh, de vías biliares, donde hacemos una endoscopia del hígado a través de los ductos biliares, y también este endosonografía, que es otro de los estudios que hacemos mucho, donde hacemos una endoscopia, pero... Pero lo que hacemos, además de hacer la endoscopia y mirando con la cámara, hacemos un sonograma por dentro. Y, y con ese sonograma podemos ver los órganos que están alrededor del intestino y podemos accesar esos órganos también a través de las paredes del intestino. Y igual que pasamos la pinza para la biopsia, yo puedo pasar otros instrumentos y, guiando por sonograma, pues me puedo dirigir a otros órganos como el hígado, el páncreas, etc. Este, además de eso, hacemos otra multitud de procedimientos distintos quemamos removemos tejidos de distintos tipos y por ahí la lista sigue la lista sigue creciendo de las cosas que hacemos en eh, Qué interesante fascinante y hasta cierto Gracias. punto un poco de dif difícil de visualizar pero aquí me parece importante aunque nos estamos desviando un poco del tema pero eh, entender que o sea este es estos son eh, eh, procedimientos eh, es decir, que sirven, sirven quizás para este, validar diagnóstico y a la vez entonces eh, a, hacer las, las correcciones que, que sean necesarias, entonces sin tener que llevar a la persona un, a una cirugía y una sala de operaciones. Correcto. Yo creo que una, una manera de, de visualizarlo en términos de nombre es que la, está, la, gastro, está la, la gastroenterología diagnóstica, y está la gastroenterología, la endoscopía terapéutica. O sea, que además mm. de diagnosticar y hacer biopsias mm. y ver lo que hay, pues también haces intervenciones un poquito más allá y tratas de verdad de ver, remover o resolver el problema. En el momento, eso es fascinante. Volviendo entonces al tema inicial, eh, un reflujo que, que no sea atendido, además de causar molestia, ¿esto puede desencadenar en otras aflicciones de salud? Definitivamente. El reflujo es una de las causas principales este, del cáncer de esófago. Okay? Eso es lo primero. Y eso es lo, era lo primero que queremos descartar. Cuando alguien viene con, con síntomas de reflujo, lo primero que yo quiero ver es asegurarme que no hay un cáncer de esófago. Que aunque uh -huh. es una enfermedad rara, ¿verdad? comparado con otros cánceres, pero sí, sí es, es prevalente y de hecho en los últimos 10 a 15 años se ha, visto, se ha visto un aumento en la incidencia de cáncer de esófago y no se sabe por qué hay un aumento pero sí lo hay. Este, además de, de, ¿verdad? de una malignidad en el esófago, trae otros problemas. Por ejemplo, con el reflujo prolongado las personas pueden desarrollar tejido de cicatriz en el esófago y entonces eso puede llevar a problemas para tragar en el futuro. Este, eso uh -huh. lo veo recurrentemente pueden causar, puede causar úlceras y el paciente puede tener sangrados etcétera, por estas úlceras. Este, básicamente, esas son las, las, las, las en general, ¿verdad? Las, las posibilidades negativas de tener reflujo por mucho tiempo. Eh, hablando de otras soluciones, recuerdo que mencionó que usualmente cuando está tratando pacientes eh, jóvenes, eh, se recurre a un tipo de, de tratamiento y si la, la persona mejora, pues entonces se asume que es que reflujo, ¿verdad? Pero, ¿qué otras opciones hay si estamos hablando de medicamentos controlados o si para esto hay, eh, se comienza quizás con, con alternativas que están disponibles sin receta? O sea, si ¿sí nos puede describir ese, ese espectro de, de tratamientos que existen. Pues mira, o sea, hay tratamientos, este, una vez hecho el diagnóstico, y es bien importante porque hay... Muchos de estos medicamentos se consiguen, es interesante que, que, que me diga lo, lo de los medicamentos por sin receta, porque se consiguen sin receta. Pero eso, eso ha llevado a que la gente entonces pues, decida hacer, hacerlo por sí mismo en su casa. Entonces, mm -hmm. tarda más en llegar con el síntoma. Y entonces que nosotros lo des descubramos, este, ¿verdad? lo que está pasando. Eh, siempre tratamos de evitar el medicamento, si es posible. Lo ideal es hacer el diagnóstico, identificar la causa, y si, y si la causa es modificable, pues entonces Ir a la causa modificable, como por ejemplo, mejorar ¿Cómo? el peso, ah. mejorar la dieta. Y, y a veces las personas verdad pues piensan en dieta y piensan en pasar hambre, pero a veces cambiar algunos alimentos o cambiar la, las horas en que se comen los alimentos. Eh, también lo que le mencioné de la alergia es bien importante, porque si el hijo es una alergia, pues entonces tengo claro. que descubrir qué es lo que está pasando con la alergia, uh -huh. eh, y cuál es la alergia, etcétera O sea que, que es, hay, hay nosotros intentamos siempre, pues, hacer cambios, lo que se llama cambios en el estilo de vida, uh -huh. para entonces ver si podemos, dejarle dejar de fumar también, eso es una de grande este, Ah, sí, sí. Fumar te aumenta la secreción del ácido y otros problemas, entonces, pues, sí te va a causar problemas. ¿Las bebidas alcohólicas también? Algunas. Yo no creo que yo haya visto un estudio sobre bebidas alcohólicas y, y el reflujo, pero yo me atrevería a decir que, que que probablemente va a influir, ¿ok? Las personas normalmente cuando, cuando toman, pues también hacen otras cosas como comentarle, hace, o sea, que el desarreglo siempre es, nunca es nunca es una cosita solamente. Claro. Pues, eh, pero sí. sí, pero tratamos tratamos de modificar el estilo de vida y si no pues entonces intentamos medicamentos y entonces también los medicamentos algunas veces tienen efectos secundarios y es importante monitorear eso y a veces empezamos el medicamento, entonces pues vamos reduciendo la dosis y jugamos con eso para, para brindar el beneficio, pero también pues reducir el riesgo. Definitivamente. Usted ahorita mencionó dos palabras o términos claves, que eh, cáncer de esófago y también úlceras. Y nada más con eso yo opino que lo mejor es acudir cuanto antes al especialista, entonces ir de la mano con el especialista en lugar de uno autorrecetarse y decir, ah, tengo acidez. Eh, ese era otro de los asuntos que le quería plantear. y Quizás para aclarar, porque tal vez muchas personas que estén experimentando reflujo, digan, es que es tal, me comí un algo y, y me causó acidez. No es lo mismo, ¿verdad? Pues la acidez... Lo que pasa es que la palabra acidez, o el, el término pero acidez, lo, se refiere a muchas muchos síntomas, realmente. Uh -huh. No es un síntoma, porque las personas, pues, dice yo tengo acidez, pero cuando empieza a entrar un poquito más en detalle, en lo que sienten, pues pues en, normalmente encuentras más de lo que la, ¿verdad? la persona pensaba. Y, y eso puede incluir problemas gástricos también, uh -huh. eh, en particular... Muchas personas que tienen acidez eh, tienen una infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, okay. mm. Se estima, yo no he visto estimados de Puerto Rico, pero en, en, en Latinoamérica, eh, más o menos, un poquito más del 95% de las personas están infectadas con Helicobacter. En Estados Unidos estamos hablando como del, como del 50% más o menos de las personas tienen Helicobacter. Yo estimaría que Puerto Rico está entre medio de las dos, este... Pero, pero eso es un estimado okay. eh, mío y eh, lo que le llaman anecdótico. ¿no? no hay evidencia científica de eso. Esa bacteria causa acidez, pero más importante es una de las causas principales del cáncer gástrico. Entonces, wow. las personas tienen acidez, dicen, yo llevo años con acidez. Y cuando lo chequean, tienen uh -huh. una bacteria. Y pudieron, y eso es, eso tiene una solución sencilla, porque le damos antibióticos y se acabó el problema de la bacteria, en la mayoría de los casos. O sea que entonces, pues, no había que estar años con acidez, simplemente había que. Y el médico para que te detectaran el problema. Eso es un de nuevo, ejemplo. Sí, y es un ejemplo, sí, y es, y es per un, un ejemplo perfecto eh, porque, de nuevo, a veces hay condiciones que nos molestan constantemente, pero entonces pretendemos unas soluciones simples eh, que estén a, a nuestro alcance cuando ameritan una mirada profunda, obviamente, de un especialista como, como un gastro, eh, para, para obtener una solución probablemente permanente y ya y no y, y quizás este podemos prevenir eliminar. otras cosas ¿no? prevenir claro como cáncer definitivamente claro. es que no queremos tener cáncer en, en estas áreas los bebés pueden padecer de flujo gastroesofágico reflujo pues reflujo la, la, la sí es común y ha habido mucho debate en esa en esa área porque porque se, le, se, se entiende que se sobrediagnostica el reflujo en pediátricos, ¿ok? No porque el bebé devuelva la leche, significa que automáticamente tiene reflujo. O el bebé no duerme, ah, pues tiene reflujo. Que realmente no tiene reflujo, quizás no duerme por otra cosa, o, o sea quizás inquieto. Pero, o, y a veces devuelven la leche porque tomaron demasiado. Mm. Eso es natural, es normal que un bebé devuelva... O, a, ciertamente si el, si el papá la mamá notan algo verdad que les preocupa, pues tienen que ir al médico y, y, y verificar, porque de nuevo que llore o que devuelva, puede ser síntoma de un montón de cosas que no son reflujo, puede ser otra cosa, pero okay. sí se, hace, se entiende que se ha sobrediagnosticado y sobretratado a los, a los bebés por reflujo, que quizás no les hacía falta. Importante saber eso y es cierto porque lo, lo escucho, lo escuchamos con frecuencia, eh, es, ese comentario, ¿no? de El bebé tiene reflujo y de pronto uno dice, bueno, pero entonces esto es un, una situación que se presenta cuando somos bebés y de momento como que desaparece y, y bueno en efecto no, no es así. Eh, recomendaciones generales que nos pueda compartir, doctor, sobre esos... esos este modificaciones, hábitos, ¿verdad? Que podamos hacer en nuestra cotidianidad que, que nos ayuden a minimizar el reflujo. Un, un paréntesis que quería hacer y añadir que usted, usted acaba de mencionar algo que me hizo pensar que la, la causa del reflujo en los bebés definitivamente no es la misma que en los adultos. Recuerde que en el principio de la ¿Ah? entrevista le mencioné que a sí. medida que envejecemos perdemos esa habilidad de bajar ese ácido y también pues nos ponemos más gorditos, ¿verdad? Pero, y, el, los bebés, y comemos los diáticos, otras cosas comemos otras cosas, un, un, un, un bebecito pues no tiene ese problema, quizás tiene otro problema distinto, y, y en niños que no son bebés, pero son niños también, muchos niños que están sobrepesos sobrepeso, es importante considerarlo también, este, eso es algo que estamos viendo mucho. En términos de recomendaciones de qué cosas uno puede hacer, bueno, lo primero que si, si, si una persona tiene un síntoma que le preocupa realmente, lo ideal es que vaya a, un, a su médico, y, y, y, el, y, y, y no hay nada mejor que ir al médico. Yo siempre digo, a mí me encanta ir al médico como paciente, porque no hay nada mejor que ir al médico que te digan que esté todo bien. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que me digan que hay algo malo. O sea que uh -huh. es mejor ir y cotejar. Eso es lo, lo número uno. Y entonces hacer un, un diagnóstico adecuado. No todo lo que sí. parece reflujo es reflujo. Quizás lo están tapando o maltratando, consiguiendo medicamentos en la farmacia. Si hay medicamentos antiácidos, hay personas que tienen reflujo un día y nunca volvieron a tener síntomas. Ese tipo de pacientes, si te vieran eso, esos medicamentos en la farmacia, te dicen, si tienes que usar el tomate dos semanas, llama a tu médico. Obviamente hay un problema. Este, claro. Pero la gente está a tu tiplén. Pero nada, si hay Permíteme un paréntesis parma, aquí, doctor, porque también hay personas que, que llevan con el frasco de antiácido y dice, esto es para cuando vaya a comerme una pasta con salsa roja, cuando me vaya a comer una pizza, ciertas cosas. Ah, bueno, pues entonces me tomo el antiácido para disfrutar de este alimento. Y entienden que ya está resuelto su, su yo, problema. Yo creo que eso no es, yo creo que si de la mano del médico eso está, pudiera estar bien hecho. O sea, que Muy bien. hay pacientes que yo les digo, mira, te chequeé, tienes un poquito de reflujo, si no te molesta normalmente, no hagas nada, si un día vas a cometer un pecado, pues a la vida hay que vivirla te tomando uh -huh. de ácido, pero, okay. pero eso es, yo siento que eso es algo que uno puede hacer ya a sabiendas de que no hay un problema mayor. Claro, muy bien. Entonces, nos estaba comenzando a, a compartir recomendaciones, pero sobre, recomendaciones de manera saludable. La, lo, las modificaciones del estilo de vida son bien sencillas, ¿ok? Los medicamentos grasientos detienen el tránsito en el estómago, y entonces pues están dando vueltas del el estómago más tiempo, por eso nos sentimos más llenos con las cosas grasosas. Y entonces pues permite más reflujo. O sea que las cosas grasosas te van a causar más reflujo. Una de las recomendaciones que hacemos es comer liviano y comidas pequeñas para que el estómago pueda procesarlas rápidamente y no tenga tanto reflujo. ¿okay? este Tomar agua entre comidas, bien importante. Porque, okay. digo, puede tomar agua cuando come también, pero entre comidas ayuda a lavar el esófago. Okay, y, y, y eso alivia mucho. O sea que entre comidas uno toma un poco de agua, eso te limpia tu esófago y, y a la larga, eso, eso son cosas que te van a ayudar. Este, también, otra de las cosas que recomendamos es eh, elevar la cabeza de la cama para que ayudes a la gravedad durante la noche a que, a que los ácidos se queden dentro del estómago. No es lo mismo poner más almohada. Mucha gente hace eso y lo que, lo que ocurre es que acaban con el cuello doblado pero, pero realmente el pecho sí. es lo que tiene que estar levantado, ¿ok? Eh, realmente uh -huh. lo, lo recomendable es le, levantar la cama con, con algo que levante las patas de atrás de, de la cabecera de la cama y que quede inclinada. O eh, ¿verdad? que tenga acceso a una, una cama de, posi de posiciones, ese tipo de cosas, perdón. Uh -huh. Este Y bajarle peso. Eso es bien importante. Hay una cosa que se llama el índice este, metabólico corporal, o en uh -huh. inglés BMI, Basic Metabólico. Eh, bueno, o sea, Metabolic Index, este, Met oh. y eso es un cálculo que se hace a base del peso eh, y la estatura del paciente, y se determina si está sobrepeso o no está sobrepeso, etcétera, o y eso está calculado a o sea, eso no hay que darle vuelta, porque se, uno se, se presta mucho a la subjetividad en términos de si, si está más gordito o menos Exacto. gordito, y entonces se ha visto en estudios que cuando el índice metabólico sube de 30%, el reflujo aumenta exponencialmente. O sea, que eso está comprobado ah. en, en, en estudios en humanos y en animales también. O sea, que una de las cosas que puede hacer es mantener ese número lo más bajo posible. Y a veces los pacientes me dicen, ay, doctor, le tengo que rebajar. Con rebajar a veces 5 libras o 10 libras resuelve el problema. No es que tienes claro. que ponerte, tú sabes, súper flaco. Por, eh, por último, doctor, lo que quería establecer es eh, esa, esa última eh, ingesta de comida, antes de acostar, no debe ser cuántas horas antes, dos a tres horas, dos a tres okay. horas, y, que, y obviamente, pues que se alivian. Si te comes un steak, tú sabes, en dos horas no lo vas a, uh -huh, <risa> no lo vas a poder uh -huh, digerir, pero sí, es. o sea, liviano por la noche, no comer antes de la cama, tomar agua entre comidas, bajar de peso, cogerlo suave con las cosas grasientas, y entonces, uh -huh. pues hay medicamentos que se pueden usar si esas cosas no funcionan. Ya, perfecto. Y sobre todo consultar entonces con, con nuestro gastro porque es la persona que, que mejor nos va a orientar y sobre todo identificar si está sucediendo algo más eh, y que podamos manejar esto a tiempo para prevenir unas complicaciones como cáncer. Definitivo, definitivo. Doctor, ¿dónde usted está disponible? Pues nuestras oficinas están en la Avenida Ponce León, en el edificio Cobian Plaza. Este, Santurce, San Juan, en, Puerto Rico. San Santurce, correcto. Este, esto se ve por el mundo. Uh -huh. Nuestro teléfono es el 787-910-0909. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en, por internet, todo eso. Bajo su nombre, Vasco Eguía. Nos pueden buscar bajo mi nombre o bajo nuestro grupo, que es Grupo San Mateo. Nos mm, pueden buscar en sencillo, Google. Pues y ya saben, entonces. Esto. Uh -huh. Fantástico, qué bueno que hay muchas muchas opciones disponibles y de nuevo como estas conversaciones que origina la revista Medicina y Salud Pública, bueno, se ven a nivel global, por eso quería establecer que está en Puerto Rico, en San Juan, específicamente en Santurce, por si eh, sienten que necesitan consultarle, sino entonces busque a ese especialista que esté más cerca de su ubicación. Doctor Vasco, Eguía, muchísimas gracias. Yo he aprendido muchísimo con esta conversación bueno. y yo confío que todas las personas que conecten también. Así que agradecemos su tiempo y toda la información muy, muy pertinente que nos ha dado. Siempre a la sola, negrenda. Un placer y muchas gracias por tenerme aquí. Claro que sí, igualmente a ustedes amigos de la revista Medicina y Salud Pública, recuerden que lo bueno se comparte y compartiendo esta información estamos también dando salud a otras personas y ustedes que estén bien, que estén en salud y será hasta la próxima.